Voy a mostrar un truco de magia. Acá yo dibujé un poquito de maní y ahora, pim pum pan, voy a cargar este maní y voy a sacar uno. ¡Ey! Era un truco. Y ahora es lo más fácil. Quiero romper. ¡Ah, lo rompí! Que terremoto. Eva, no? No, yo no lo vi. <coughs> ¿Usted que sacaron. No, no salieron, claro. Claro que no se ve. Cosa, cosa que Te nadie... quiero no sacar mi cosita. ¿Sabes cómo están todavía? No, es un frito. la suelto, no Bueno, ya, ¿no vale, por no, no, no, no, no, agarrate ¿Por otro. ¿Por qué no? No, agarrate otro. ¿Qué pasa? De acá al lado. Uy, Dios, con los ruidos. ¿Qué, ¿Qué pasa? En casa también. ¿Qué es este? Baila al suelo, en el cielo más para adentro la mano. Bástalo. Primero al suelo. Bueno. Un, un maní menos adiós.